La aclaración, mi hermana, bienvenida Vargas, que ahorita dijimos que la la gobernadora había dicho que le había entregado correctamente Juan la Antigua, pero fue Luis Núñez el que le entregó a ella, que dijo la gobernadora que le había entregado eh, muy bien, que la había recibido muy bien y que no le había dejado deudas. ...que le había entregado la gobernación de forma correcta a Luis Núñez... ...así mismo en fe de rata... ...de lo que habíamos dicho anteriormente. Mira, ayer se le conoció medida de coerción a la madre de la niña... ...acusada de maltratarla en el sector Santa Luisa... ...aquí en San Francisco de Macorís. recuérdese que nosotros presentamos este video de esta niña que fue maltratada salvajemente por su madre borracha, que esa niña de siete años de edad le pedía a su madre que ella no quería morir, que no le diera que ella no quería morir. Ayer le dictaron tres meses de prisión preventiva para cumplirlo en la cárcel Juana Núñez de Salcedo a Joana Miranda Guzmán, acusada de maltratar a su hija en el sector Santa Luisa. Esta mujer se hubiese evitado eso si las autoridades hubiesen ejecutado una orden que ella tenía de prisión por una querella que le había puesto su propia hermana. Su propia hermana le había puesto una querella por maltrato contra esa niña y las autoridades no habían ejecutado esa orden de apresamiento. Como hay cientos de miles de orden de arresto que no se ejecutan en este país, y la niña fue salvajemente golpeada hasta que le salió sangre a esa niña por la cabeza y por todas partes, como la presentamos aquí ese día a esa niña en esas condiciones, Vamos a ver lo que nos dijera la magistrada procuradora fiscal de Duarte, Maylin Rodríguez, sobre este caso, de, este, de esta medida de coerción. Magistrada, con relación a la madre que le dio golpe a su hija, ¿cuál fue la medida de impuesta? Bien, pues en el día de hoy nos abocamos a conocer la medida de coerción eh, que había sido solicitada por el Ministerio Público eh, de Duarte, Niños, niñas, adolescentes y fiscalía ordinaria, encontrar de la señora Joana Guzmán eh, por un eh, video y unas imágenes que han circulado en redes sociales, a partir además de la cual la fiscalía ha dado un seguimiento de investigación con respecto a las personas que eh, presentaron esas imágenes a las redes sociales, en el que se puede observar eh, una agresión llevada a cabo. Reiteramos como Ministerio Público que nuestro mayor interés. Eh, pues, aparte de desarrollar las campañas de prevención, es que se pueda crear un nivel de concientización con respecto a la vulnerabilidad de los menores de edad y el cuidado, el deber de cuidado del cual son responsables los padres y tutores de cada uno de esos menores. ¿Cuándo fue la pena? Le fueron impuestas, recuerda que es una medida de coerción para la fase de investigación, la medida de tres meses, a ser cumplido en el centro Juana Núñez de la ciudad de Salcedo. Muy bien, gracias. Bueno, ahí está este caso. Eh, la niña está en las manos de Conani para ver eh, cuál es la mejor eh, opción. Con respecto a, a ella, eh, entiendo que lo mejor es eh, que se ponga en manos de la tía, la que había puesto la querella, entiendo que en las circunstancias que estamos con respecto al Conani, que no tiene realmente una, eh, una estructura para esto, lo mejor es que se ponga en manos de un familiar y esa tía entiendo que sería lo más conveniente. Miren, en el caso de el cuartel policial, la dirección regional nordeste, tenemos siete días sin general en el día de hoy, luego de que el general Alberto Ten pues fuera eh, trasladado hacia la dirección regional norte, la dirección central, Norte en Santiago. Ayer el General Alberto Teni estuvo en La Vega eh, juramentando al nuevo coronel. Recordamos que La Vega pertenece al Comando Regional Cibao Central en Santiago, que lo que hay es un coronel en La Vega y ayer se puso, se tomó posesión de un nuevo coronel que fue por el general Alberto Ten. Ahí el, el general nos dijo que él continúa siendo el, el, el general de esta dirección regional y de la del Cibao Central, de las dos, hasta tanto no se nombre otro general. Él está en las dos direcciones. Eh, se han hablado de diferentes eh, generales. Eh, que vendrían a San Francisco de Macorís, incluyendo dos que tuvieron aquí eh, cenas rojas, que fue de una fatídica eh, gestión aquí, porque sucedieron dos de las muertes más, eh, que han consternado más a esta población, como fue la muerte de Emily Peguero y el caso del dirigente popular Vladimir eh, y también eh, se ha hablado de Garabito que estuvo también en diferentes ocasiones aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a esperar eh, para ver, ojalá se haga caso de lo que hemos planteado los diferentes sectores de San Francisco de Macorís, que se que al que al coronel Juan Luis Garabito se le ascienda a general y que se le designe como el comandante de la dirección regional noreste aquí en San Francisco de Macorís.